Después de los ayuntamientos, las instituciones forales, como es la Diputación, son las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Sin embargo, a día de hoy, el hecho es que no son eh, ni accesibles, no son conocidas las herramientas para tomar parte en ellas. Eh, una de estas herramientas es la norma foral que desarrolla la Iniciativa Normativa Popular, que sería el equivalente a la ILP de Parlamento Vasco a nivel de Diputación de Vizcaya. Esta herramienta, sin embargo, es de 1985. Desde entonces lleva sin actualizarse. Consideramos, por tanto, que es necesario que ese tipo de herramientas se difundan, sean conocidas. Esto supone una inversión, eh, un gasto público, pero en algo que es eh, útil, es una herramienta para la ciudadanía. Y, eh, por otro lado, que se actualice. Que se actualicen cosas como que, por ejemplo, mientras una ILP requiere 10.000 firmas, eh, una iniciativa normativa popular, en base a esta norma de 1985, requiere 20.000 firmas solo en Vizcaya. Esto es una desproporción. Consideramos que este tipo de cosas deben de actualizarse y deben de promoverse. Y esto es lo que vamos a proponer a la Diputación Foral de Vizcaya en el próximo Pleno de las Juntas Generales de Vizcaya.